aquí tenemos como siempre algunas novedades pero también tenemos siempre los clásicos los básicos de toda la vida y uno de los básicos de toda la vida son los botines chelsea se denomina el chelsea bueno últimamente eh, en las últimas décadas se denomina chelsea aun cuando fueron diseñadas por la reina victoria para jinetes pero john lennon el célebre músico las usaba muchísimo y, la, y como él venía en el barrio de Chelsea, en Londres Se les domina, denomina desde entonces Botas Chelsea Y algunas veces se les llaman también Botas Lennon Justamente en memoria de John Lennon Que era quien las usaba todo el tiempo Y que las hizo muy notorios y que las hizo muy célebres E incluso su uso se difundió, se propagó En virtud de que era John Lennon quien las usaba Y en el box aquí tenemos dos versiones La versión masculina en una piel engrasada, esta piel no hay que darle grasa, no se lleva al bolero, hay unos servicios especiales que aquí menos también en las zapaterías de bolsillo, justo para este tipo de pieles, las botas Chelsea se caracterizan por ser con una caña como esta semi alta, y estas dos bandas que van sobre los maleros o híos en elásticos, que funcionan así, que se sí, funcionan. en son excelentes para jeans, excelentes para chinos, para que se pusiera, porque son zapatos para gente joven, para gente que tiene una actitud para gente que tiene un síntoma de rebeldía, de actualización de su, de su propia personalidad y de sus propios principios y además tenemos aquí en sus zapaterías de wrestling es la versión femenina, que es una versión como aquella pero esto viene en un look en un blue book color nuez, con tacón, con una suela antiderrapante, una suela flexible además. El tacón tiene válvula antipártica por dentro y, obviamente, con buen botín Chelsea, tiene sus bandas elásticas en los maleos o tomillos que sirven para ayudarle a entrar y para darle el aspecto que tiene la típica y básica botán yes. Chelsea. Estas son las novedades que tenemos para usted aquí en la Zapatería Carlos.